Constitución Política de la República de Nicaragua. Título III. La nacionalidad nicaragüense. Capítulo único. Artículo 18. La Asamblea Nacional podrá declarar nacionales extranjeros que se hayan distinguido por méritos extraordinarios al servicio de Nicaragua.